Hola amigos, bienvenidos a Paraguay TV. Somos el grupo Estilos Van de Misiones y les invito a disfrutar de nuestra música.